Nosotros vamos a presentar nuestra colección que se llama Mictlark. Eh, bueno, nuestra historia es más, es una colección de accesorios que representan los estratos de la existencia a través de la abstracción de los siete niveles de batalla que debe atravesar el alma para llegar al descanso y paz espiritual. Bueno, el primero decidimos hacer unos aretes que representan las primeras tres etapas, que era el santo, el cual es el escalón más alto, en donde se coloca el santo al cual uno tiene el devoto. El segundo escalón es el, el de ánimas, es el nivel dedicado a las ánimas del purgatorio, y ahí es donde está el alma del difunto y es donde obtiene el permiso para poder salir. El tercero es el tercer escalón que significa purificación y se pone la sal en ese escalón que simboliza la purificación del espíritu y sobre todo eh, de los niños que están en el purgatorio. El cuarto nivel que representa el alma, que regularmente en ese nivel siempre se coloca pan de muerto que significa eucaristía. Como tercer producto pues tenemos una pulsera, este tiene tres dijes y al igual que los aretes y este representa los últimos tres niveles, que es la comida, que en este nivel se coloca los guisados y frutas favoritas de la persona difunta, el retrato, que ahí van las fotografías de las personas fallecidas y la cruz donde se coloca semillas o frutas. y bueno, las formas que tiene en las puntas son pues de cruz y una abstracción. Bueno, son abstracciones de una cruz y de un retrato, obviamente. Y también, y la del medio, pues es como una abstracción de la comida. Es como forma de manzana y circulitos. Los materiales que se utilizaron para todos los, eh, los, todos los elementos fueron estructuras de oro que es, eh, sirven como soportes que le aportan a la pieza un color más brillante y atractivo. Eh, también la propiedad es el duradero. Y en, lo, en el conjunto de los dijes decidimos utilizar este, piedras preciosas. Le aportan tanto belleza, claridad, brillo y color. Pues titulamos travesía y con esto es la banda en el alma ya que creamos esta colección de piezas eh, que se enfocan y, en, en ayudar como a los difuntos a, a pasar a esta fiesta entre los dos mundos y son como elementos guía que les enseñan la luz para reunirse con los suyos. Eh, se compone de, de un candelero, un puerto incienso y una escultura de un perro guardián ya que los tres son estos elementos que simbolizan más estas palabras de guía, luz y espíritu que ayudan a, a los seres queridos a, a esta, en esta festividad. Eh, pues este el primero, lo titulamos, lo titulamos la, la luz que guía, eh, pues como les decíamos es este candelero compuesto por estas curvas que asemejan como esta liberación del alma y estas figuras en honor a, al papel picado que se utiliza en, en el Día de Muertos y pues en sí lo que hace la vela es representar la fe y además pues es como la luz que ayuda al difunto a regresar a su antigua hogar, a, a su morada. Bueno, el siguiente es este perro guardián, en honor a solo este perro que acompaña a los muertos en su camino. Y bueno, este último se llama El Aroma que Purifica y es un porte inciensos y representa como la familia y luego ya cuando se muere el alma, eh, son estas dos curvas, eh, es como el camino que lleva y lo ya pues de que el humo es como cuando ya llega a su paz. Y bueno, los materiales que, que utilizamos, pues fue el mármol pentélico, principalmente por el color. Este color natural, su, su brillo es muy intenso, pues su delicadeza para estas piezas. Además por el calor de la vela y, y el calor que, principalmente la vela y el incienso, ¿no? Eh, el zafiro de papacha, <ríe> eh, que está en, está en el perro, en estas piezas que están en, en el pecho y en el lomo del perro como para darle este detalle de diferentes colores, así como la, los colores que se utilizan en, en las festividades del Día de Muertos, en el picado y, y en las flores, y pues para las bases utilizamos un circote eh, principalmente por, por, por su color y la elegancia que da, por este color chocolate tan intenso y las curvas que tiene, y, y por su duración. Nosotros nos... Basamos en animales espirituales. Y, ajá, y que es más o menos los alebrijes que son los seres imaginarios conformados por elementos eh, fisonómicos de animales diferentes y una combinación de varios animales y no solo fantásticos sino también reales que forman un ser alucinante tener contigo un alebrije es considerado de buena suerte y se dice que la felicidad acompañará a todo aquel que posea una de estas obras de... entonces cada quien hizo como un quiz para ver cuál era su animal espiritual y de ahí sacar una colección de charms que nos acompañaran en nuestro camino. A mí me tocó El ratón orejón. Esta pieza está elaborada artesanalmente en plata que representa la magia y sabiduría, que representa la alegría como una guía espiritual. Un diamante verde, armonía y evolución piedra amatista, noble y espiritual y cuarzo citrino de ¿no? energía y fuerza. Y el ratón alejón significa, tiene un significado que las personas con este animal espiritual tienen el don de prestar atención a los detalles, tienen mayor conciencia de su entorno y les permite detectar el peligro. el spin, y también se, se definieron los materiales por su significado espiritual más que nada. Y pues igual está hecho en plata es, y este solo tiene diamante verde, cuarzo citrino y pues el cuarto spin fue de animal espiritual. El puerco, spin, te pide que te asegures de no quedar atrapado en el caos, confiar en ti y que el miedo no te atrape es un simbolismo de que siempre estarás protegido. El significado de este es que es extremadamente confiado y lleno de fe y detecta, detecta los problemas y los resuelve con habilidad y siempre tomando en cuenta el objetivo de cumplir sus sueños y es extremadamente celoso y requiere de mucho amor. Y así es como se verían pues, los charms en una pulsera de plata también. Este, bueno, para mí es una ofrenda para los que ya no están, un recuerdo para los que seguimos aquí. El nombre de recuerdos es en Pasuchil y es una familia de objetos para decorar nuestro altar del Día de Muertos. Cada flor tiene su interpretación metafórica. Por ejemplo, si la persona que, sea, o sea, que, que nos deja es es joven o sea como niño pues es solamente un pétalo como esta representación de cuando la flor empieza y también por eso es el color como amarillo luego ya después está el de tres pétalos que es como alguien que nos deja en su juventud y el último ya es una flor más completa este la base es de cantera y las flores son de vidrio soplado aquí está la opción bueno los otros dos como productos que hice que es como para la velita y este es como para el porte incienso este aquí está como la familia completa es, la cantera simboliza como el contexto natural donde nace la flor, la base de todo, o sea, lo quise poner como, al final una flor siempre viene como de, aunque nosotros las cortamos y las ponemos como en un florero o algo así, siempre viene como de un espacio natural, y eso es súper importante ya que creo que la naturaleza es como la base de todos nosotros, entonces es como esta representación metafórica y por eso es mi cantera. Y el vidrio representa la fragilidad y la belleza de la vida, su proceso representa la complejidad de, o sea, de esta misma vida y el valor, el valor que le tenemos que dar. nuestra colección se llama Xochitl y Huitzilín. La historia de esto fue cuando dos amantes que se llamaban Xochitl y Huitzilín caminaban juntos a la cima de una montaña para hacerle una ofrenda a Tonatiuh el dios del sol. En esa misma montaña juraron que su amor sería eterno y cuando la guerra comenzó, Huitzilín tuvo que irse a luchar para proteger a su tierra y pronto su amada Xochitl recibiría las noticias de su muerte Xochitl destrozada decidió regresar a la cima de la montaña a pedirle a Tonatiuh que fuera de nuevo con su amor el sol lanzó un rayo que al tocarla la convirtió en una flor de colores ardientes. Después apareció un colibrí y tocó amorosamente el centro de su, de su flor con su pico. Era wichirín renacido en esta forma. Los amantes estarían siempre juntos mientras existían flores de Cempasúchil y colibrí. Así es como la flor de Cempasúchil llegó a ser la flor que utilizaríamos para honrar con dignidad Ah, bueno, la franja que va disminuyendo con el tamaño de las piezas, o sea, lo plateado, simboliza el tradicional camino del cempasúchil que le hacemos a nuestros difuntos para guiarlos al altar. Y pues escogimos para ese oro blanco texturizado, encima tiene la simplificación de las formas de la flor de cempasúchil y las de las alas de colibrí. Y por último, la línea de abajo es de toma El mío es una colección con Pandora y el primero, pues, es un diseño en plata esterlina que tiene bajo relieves y simboliza el arte del papel picado. El segundo está inspirado en las flores de zempasuchil y es de oro rosa con relieves altos. La flor del Zempasuchi, este marca la senda que nuestros seres queridos o los difuntos pasan para volver a este mundo el Día de los Muertos y también es considerada la efeméride de la muerte. Y el tercero está inspirado en las calaveras que simbolizan el Día de los Muertos a los seres queridos que, que han dejado esta vida y así se vería también toda junta. Es de plata la pulsera y el dije del papel picado, pues porque es hipoalergénica y los otros son de oro rosa. Eh, yo quise enfocarme como en los tres, en tres elementos como más representativos del, del Día de Muertos. Era, eran las flores de cempasuchil, el papel picado, esa es la de las flores de pasochil y es una servilleta de mesa, así como de las que te limpias la boca y así, pero está hecha de seda de mulberry, que es como de una textura súper suavecita, y está abstrayendo las formas de las flores de pasochil la vista lateral de los pétalos, y estos son como bordados, representando también como la parte de México y estos están hechos con vicuña, o sea, con hilo de vicuña. Quise usar como todo de colores blanco y negro, porque es como esta dualidad entre la muerte y la vida. El conjunto de objetos se utiliza en la mesa, que es cuando la familia convive, igual que cuando van al panteón, pero ahora a lo mejor ya no hacen como tantas prácticas como antes, pero que se quede igual. El mismo significado de la convivencia y de compartir y conectar con la muerte. Ah, ese es un camino de mesa, y este representa el cielo, y como las estrellas del cielo, que son como estos puntos que se van desvaneciendo, pero al mismo tiempo, o sea, puede tener como una connotación religiosa o eh, espiritual o literal, como la astrología. Y aquí lo que quiero decir es que el Día de Muertos es un día, pero igual en la noche, cuando todo es como más bonito, cuando está como las velas, cuando hay como toda esta estética, ¿no? Y aquí quise utilizar como el, ca el cashmere, el baby cashmere, que es como, pues se usa normalmente en las prendas, entonces tiene como una buena relación con la piel. Y aparte, este tiene como este movimiento, pero una textura también interesante. Y la, la vicuña estaba como en esas partecitas negras, que son como borlitas y que es como si estuvieras como agarrando una estrella, ¿no? Y son nueve borlitas porque son los nueve niveles del de mixtlan. Es como si conecta como las dos partes de la mesa, ¿no? Que es un camino, ¿no? al altar y como el camino de la muerte. Y y finalmente está el papel, que es un mantel individual y ya cada quien, o sea, puedes jugar como con la manera en que se acomodan los platos o los vasos o a lo mejor nada más. O sea, de acuerdo a cómo eres tú, entonces adaptas eso, ¿no? Y aquí también se baby cashmere y el chatouche. El baby cashmere estaba en los en el bordado, ya tush, está en la parte negra y que se me hace que da un aspecto más a como los textiles de México, como de los indígenas y, y que transmite prohibición igual que como el negro y la muerte, como que es un tabú y así. De nuestra colección de tres productos y nos queremos enfocar como en el altar de muertos que pues es la ofrenda popular de la cultura mexicana de donde recordamos como a nuestros fallecidos lo queríamos hacer como en estos tres productos que para nosotros simbolizan como lo más importante para recordar a alguien y se pueden usar pues juntos como en una tipo ofrenda o altar eh, sencillo y por separado pues como decoración el retrato es uno de los elementos principales del altar porque pues es en donde ponemos la imagen del difunto que es como, bueno, se cree que es para que se ubique el alma, como el ah. ánima, y sepa llegar a donde está la ofrenda. Materiales que usamos son toa volcánica, por este como energía revitalizante que tiene, Así que es como el significado espiritual, y la madera, que también es como la sabiduría y todo este recorrido. Y pues hicimos una veladora, que la veladora es lo que significa la luz, la fe y la esperanza y funciona para guiar a las ánimas de regreso a sus hogares, igual este, toda volcánica, hay madera y de albergia negra, y el florero es la, la ofrenda donde se coloca la flor de Sempasúchil, que es pues la considerada por los prehispánicos como el símbolo de vida y muerte, y se usa para crear un camino para que las almas puedan llegar pues a la ofrenda, que les como a las casas donde está el altar dedicado para ellos entonces, y pues lo pusimos con los Niveles, representando los niveles que están en un altar. Los materiales son los mismos para crear esa familia y las similitudes. Eh, les compartimos nuestra colección Se llama Más de un guía Y está inspirada en el concepto de camino Y elegimos tres objetos Que durante todo el proceso De cómo el espíritu Llega al mundo y regresa De donde vino Pues es acompañado por estos tres elementos Que son esenciales Entonces decidimos representarlo de manera Moderna y abstracta Entonces el material es porcelana Sobre todo por su acabado y su tonalidad Y tiene detalles en oro que representan como el cempasúchil que al mismo tiempo es el que forma el camino, entonces le agregamos como estos pequeños detalles inspirados en el para complementar este concepto del camino Empieza con el copal ya que sirve para purificar el, el alma y también guía los, a los difuntos a la ofrenda como el que ayuda a que se purifiquen para poder pasar y les quita las malas vibras antes de, de regresar al otro lado. Este como platito con un incienso en el centro para que caigan las, las cenizas al que también son muy importantes que estén ahí con los detalles en, en oro que forman como una abstracción de los pétalos del sempasuche eh, después está la veladora que pues es un elemento que no puede faltar en ningún altar o en algún una conmemoración a un difunto y pues es un elemento muy especial para el día de, para, en el Día de Muertos y es como la representación del fuego que es el camino que ayuda a los muertos pues a llegar tanto al altar como también al, al mundo de los muertos y pues también con los, los mismos elementos que en las otras piezas para que parezca como una colección que se, se pondría en un altar moderno de lujo. Y por último está el perro azteca el chulescuincla como también lo podemos conocer. Y bueno, lo elegimos porque es un fiel acompañante en, el, en la última parte del camino que es el, el llegar ya de nuevo al Mintland. Y se coloca en la prenda con un sentido de orientación. Básicamente es esto y por eso lo elegimos. Aquí se ve otra vista como superior de la conexión y nuestros nombres.